el avance del COVID-19 pidió disculpas y vaya ahí señor director al, al, al distinto donde está esa disculpa que él pide ahí hoy pidiendo excusas por el error el lapso mental, habló demasiado yo creo que ya él ahora tal vez habla menos y se dedica a trabajar más se ha convertido en un burócrata político y no en un médico yo he dicho siempre que se si necesita un epidemiólogo de carrera que sea ministro de salud pública y que no tenga compromiso con los partidos, por eso va a ser difícil. Sí, no? eso va a ser difícil. Eh, eh, lo perdió, señor, con el distinto, para ir allá al, al, a lo interno de él. Y se si aprovecho para pedir excusa a Gonzalo Castillo debido a la confusión de una de las preguntas de ese programa referente a la prueba rápida que recibiendo dos ocasiones, y que vuelvo nueva vez a agradecer. Y que lo que se pudo ver ayer fue una confusión y nada más. Así que mis excusas en ese sentido, dice el ministro. Voy a ponerlo por aquí. Me avisa, señor director, ante cualquier eh, dificultad que se tenga por allá. Pero ya estamos en tiempo oportuno. de. Voy a ver si lo puedo compartir con ustedes por acá. Está claramente establecido que hay tres para la fase 3 y la fase 4 de comunicación corporal con relación a las pruebas de fuego a la de la ley. Está el momento en que él lo aclara. Vamos a ver si lo podemos poner más adelante. Sí, si una, una, bueno, sí, vamos a poder, la la poder la si la lo la puedo poner aquí, sí, ustedes Tenemos una la dificultad la por, la por la allá, la por la estudio. estudio. Vamos a ver si, si, se si se voltea un poquito. poquito. Pues vamos a hacer un camarazo aquí. Ya que no se puede por allá. nunca recibí. Estuve dispuesto a recibirla siempre como la he estado recibiendo tanto de instituciones políticas como de instituciones empresariales y fundaciones que nos han donado una buena cantidad. La última, una fundación coreana que nos donó mil pruebas rápidas muy bien lo voy a dejar ahí porque ya él continúa dando detalles y demás de, en esa rueda de prensa eh, él le está pidiendo ahí está la disculpa muy bien pruebas rápidas que he recibido las recibí allá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 una buena cantidad, la última, una fundación coreana que nos donó 10.000 pruebas rápidas en, eh, en el hace la semana pasada. De manera que eh, por eso pedía excusa a Gonzalo Castillo por este eh, error que cometí en ese programa de Alicia Ortega. Y realmente las pruebas a que yo aludía en, ese, en esa intervención eran las del PRM que la había ofrecido, pero que nunca recibí. Muy bien. Ya todos escucharon ahí la disculpa. Entonces yo voy con el breve tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es el siguiente. Me voy a disculpar un poquito, ¿verdad? Eh, República Dominicana no, no, no es que ha vuelto para atrás. República Dominicana no hizo la primera fase como tenía que hacerse. ¿Qué tuvo que hacer el presidente? ¿Qué debió hacer el presidente que no hizo en la primera fase? Durante los primeros 30 días, yo dije, durante esos primeros 30 días. La cuarentena debió ser 24 horas, anunciar al país, volver 30 días sin salir. Este, después de esos 30 días sin salir, no salida al mes siguiente, los próximos 30 días, durante los fines de semana. Debieron prohibirse todas las actividades proselitistas, comenzando por la del gobierno, que es el que sale de noche a repartir cosas para salir a repartir COVID eso fue otra cosa que debió hacer debió dejar el comercio no como estaba, los grandes establecimientos con la filota no, no, no, no, debió establecer la distancia de dos metros obligatoria con un personal de salud militar cuidándolo, para evitar que sucediera esto y qué era lo más importante bueno, pues lo más importante era la realización de pruebas in situ donde hubiesen focos de contagio ir y de hacer pruebas masivas de la única manera que se garantizaba dónde estaban los focos de contagio era haciendo pruebas masivas y ustedes consideraron en un momento determinado que yo hasta estaba obsesionado con el tema recuerdo que eso era lo que más publicaban y criticaban cuando en las redes yo hacía esos comentarios ahora el tiempo me está dando la razón si se hubiesen hecho pruebas masivas en los lugares donde se comenzaron los focos de contagio, comenzando aquí en Villarriba, Vista Valle, y así en todos los lugares del país se hubiese tenido un control, y no haciendo operativitos que después se hicieron, de haciendo 500, 300 pruebitas, manteniendo todo esto. Además, se inició aquí una especie de mafia con esos lugares que desde el gobierno comenzaron a licitar, fíjese como la cuestión de sur, de los 47 millones de mascarillas, hecho se echó eso para atrás, entonces uno se pregunta, los 100 millones de dólares, para donar en mascarillas, y guantes, y materiales gastables, que se iban a necesitar, ¿dónde están? ¿qué se hicieron? con 100 millones de dólares, no es suficiente para darle mascarillas, y no esos pedazos de trapo, que está usando la gente, como yo les dije, agarrar y ponerse esto para salir, eso no va a servir prácticamente de nada, esa cosita, todo el mundo cree que está seguro cuando hace esto, que sale a la calle. No, tranquilo, tranquilo. Que sale, ya yo estoy seguro. Salí a la calle, estoy seguro con eso. Ya. Esta cuestión, este tapaboca o mascarilla, como le quieran llamar a ustedes, y yo voy a hacer la diferencia en un momentito. Eso no sirve prácticamente para nada. Yo decía a la gente que estaba con nosotros en Facebook, a una Barca, pero iba a hacer una especie de, de, de exhibición con esto. Esta es la exhibición. Si usted estornuda, un estornudo tiene la capacidad cinco veces más que esta cosita de alcohol que yo tengo aquí. De, de fuerza. Entonces, si yo hago esto, si usted estornuda así para que lo vean ambos, miren, no, no sé si lo van a poder ver en sus pantallas, pero miren, eso pasa como nada. Por ahí, estas que son las mejores, sí lo van a proteger a ustedes de que entre. Si ustedes ven le voy, a, le voy a echar, miren cómo pasa de largo y no entra a mis manos. Y le voy a echar por dentro. Y cuando usted estornuda, no sale. Pero las demás mascarillitas y los trapos que ustedes se ponen, eso no sirve para nada. Y está la gente contagiándose ahí. Lo que más puede evitar es que salga la saliva, que no salga la saliva de su boca. Quizás, pero cuando otro cae, le estornuda, y eso, eso pasa, miren cómo está mojado. por de los dos lados, de los dos lados no se puede ver, de ambos lados lástima que no se pueda ver sí se ve ahí, en no se pasa, y eso qué quiere decir si eso pasa, que usted va a estar constante ahora hay un contagio masivo porque la gente está en la fila en los bancos en la fila en los supermercados la gente está caminando como si nada parado en las esquinas, entonces tenemos a la gente desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche como si fuese una vida normal en los colmados, colmadones, centro de bebedera, en la plaza, acumulado. Entonces, para irnos a guardar de noche a contagiar a la familia. Fue una estupidez mantener eso. Y por eso ahora mismo se está revirtiendo. Cosa que es peligrosa. Que no debió hacerse también? No debieron realizarse las elecciones municipales. Hasta que no existiera el control de pasar esa primera fase. Pero todos los partidos comenzando por el gobierno quisieron que se hicieran elecciones municipales. Como ahora todos los partidos quieren que el día 5 de julio haya elecciones congresuales y presidenciales. ¿Qué va a pasar ahí? Que en medio de este, no es que, hay no, que están saliendo más contagiados, están muriéndose más, no, se están haciendo más pruebas y están sincerizando los números que politiqueramente ocultaban. Que dicho sea de paso, gracias a Dios yo nunca me senté una mañana en una rueda de prensa a recibir seis cifras a media lengua para yo cansarme de escuchar todas esas sandeces porque se ha demostrado con el paso del tiempo que es burdas mentiras y ahora entonces el país está encrucijada mientras tanto vamos para las elecciones seguirá el contagio y les voy a hacer un cuento a ustedes cuando el día 5 de julio volvamos nosotros los dominicanos nuevamente a un proceso de contagio peor porque votó un grupito de 2 millones. Ahora hay siete millones y medio inscritos. Suponga usted que vayan a votar cuatro. Hoy es el doble. La cadena de contagio que va a haber aquí. Están los hospitales nuestros con la capacidad de camas, de ventiladores y de pruebas en capacidad para resolver un desborde del COVID-19. No, no estamos, lo demostramos. Si nosotros politizamos, porque yo vuelvo y pregunto, ¿qué pasó con los 100 millones que donó China?